no sabe. Oye, <risa> Ay, sí, peor. un niño ¿eh? que le la calle. Sí. Oye, ¿eh? van a cerrar la calle, para Será y a quién será que pagaron? Anda. Ah, pues tan son ellos. Ahí están desgranando. Pero seremos todos de la policía no, que ellos le están dando Dice, que no, para de... el... Sí, yo lo estoy grabando. Sí, el mismo momento es que de ellos, que yo lo estoy grabando. ¿Cómo para decir y qué te lo enfrentaron? De buitero. ¿Sí? No, tú sabes por qué te lo hicieron. Eso está muy chido. Ya, vamos. Ya, yo que lo tengo pues, Tengan cuenta, si ustedes lo ven, bájense de una vez para que no nos tiren tiro para acá. ¿Y qué? Es? Pues yo no entiendo, ¿no? Pues yo tengo un robo entre ellos. Eh? ¿Ve? Ellos mismos que le están dando al motor. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Me tiran con el amotrallador y si salen ellos cogen, pues con un gallinero y la galán. Yo voy a ir a coger la panda. Ellos no son locos tampoco. Si ellos matan a una gente grabando. Vamos. Vamos. Ay, grabado como quieras. Ay, no, ¿Qué tú mejor que me tu viejo. Tres cosas más bruto Ay, con esas niñas, ¿para qué? Que un motor, ¿no? Aprendí con Billy para que lo vean de un lejos, para que lo vean ahí, dan un payaso, la acá digo, nos queda uno. <risa> esa balacera fue ahí, pues esa gente que acabaron ahí en no? un punto. Sí. Sí. Sí, ¿Y, el ¿Y Sí, ellos están debaratando un motor, pero no se sabe. Sí, pero de ellos, se ellos, no? pero eso que para de decir, la yo la creo la que la fue la la que lo enfrentaron. Hoy este yo creo que ellos están desgranando el motor para decir que lo enfrentaron. ¿eh? Mira, porque eso es un estupidez. Mira, sí, oh, yo le ¿Quién? a ver, no, yo, <risa> ella es un... ¿Y dónde es este muchacho? En sí, ella siempre es ¿Y para dónde vamos? Espérate, qué? porque yo estoy viendo como otro motor ahí en el suelo, ¿no? Eh? Ve con uh -huh. la gasolina en el suelo y esto <risa> lo prende. Ah, porque no, no hay mucha, mucha frecuencia para acá Pero que mire, yo debaratar un motor de ellos, de la policía Yo no entiendo qué lo que ellos están haciendo que no, que eso es un CG, que tú no entiendes pero ya están encaramando uno de la policía, eh, mira. Ah, está, que no Parece que, para que para lo ahí. chocaron algo para allá arriba. Que lo que lo es. chocaron fue ayudándole, de, granando todo ahí. No, pero fueron muchos tiros. Yo no? pensaba que era para ¿No, no, no, no. Y yo estoy a por ahí, que mañana yo subí, yo salir y me quedé en el yo Hagan un tiro gusto, ahí, al medio tan y salen no coño, lo dejan ahí limpio. <ríe> ¿Pero a a bueno, ese gelo, ese jefe es porque abajo. Mira, <ríe> luz se la prende porque lo viene con la cacha de también. Dele yo una mica de atrás y de yo, yo le tiré a Fifi Tengan cuenta, si lo dejan a usar, ustedes saben que abajo, Oye, pero yo sabía comprar un agua, tuya y ahí, mira, suerte, no me paría ni colmadito. Mira, mira, él ha está hablando como, como con tiempo. una mujer, ahí. ¿Sí? me importa a mí? Yo no soy loco. No, pero pónganse un poquito más para acá, sí, Porque usted están demasiado ¿sí? pegados Mira cómo cariño, ella. Ay, qué de todo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Déjala tranquila porque ustedes no entienden, ¿eh? ustedes creen que la cosa lo dicen por malo a ustedes. Ustedes no saben una preocupación de una gente. Ellos escucharon ¿Qué? aquella música que nos fueron para allá.